juro por Dios, la patria y por Cauquienes observar la Constitución y las leyes y cumplir con fidelidad las funciones propias que me son conferidas al asumir el cargo, el cargo de Alcaldesa de la Comuna de Cauquienes por el periodo 2021-2024. Alcaldesa, la ciudadanía de Cauquienes, es nuestro testigo de su juramento y es quien además demandará de vuestras obligaciones como la primera autoridad de la comuna. Comienza una nueva era para la administración municipal en Cauquienes. El honor y orgullo de ser la primera alcaldesa en la historia de nuestra comuna, conlleva también la responsabilidad de abrir las puertas a las futuras generaciones de cauqueninas. Guiaremos nuestro gobierno comunal con énfasis en el trato digno y humano, transparencia en la gestión y con un sello sin precedentes en participación ciudadana. Y ahí está, por favor, el compromiso de nuestra alcaldesa. ¿Ya? El cual ha quedado registrado en el bronce y para siempre.